Escuchar el tema de Yerjan la Antigua. Adelante, Yerjan. Adelante. Gracias, gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de, de Mañana. En el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos comentarios dentro del espacio. Eh, que tenemos asignado verdad, cada día en este programa. Y lo primero es eh, la información que ha dado la Junta Central Electoral a propósito de lo que nosotros decíamos acá ayer. Muchos de los que trabajan en, las, en los colegios electorales no quieren trabajar en las próximas elecciones. Eso no lo digo yo, lo dijo la Junta Central Electoral. Hay un problema ahí con eso, porque mucha gente entiende que por, por el dinero que le pagan no van a arriesgarse a pasarse el día entero, eh, desde la madrugada hasta altas horas de la noche, eh, en un riesgo de contagiarse por unos cuantos pesos que le paga la Junta Central Electoral. Y entonces hay un pequeño eh, detalle ahí eh, con este, eh, hay un tema con esto, de manera que la Junta tendrá que comenzar a reclutar eh, personas y ver la posibilidad que se tiene de que se puedan llenar todos esos espacios. En julio, el día 5 de julio, eh, para que se puedan llevar las elecciones a cabo de manera eh, correcta, ¿verdad? Con todo el personal. Y ojalá para, para esta semana, atención, Giovanni Cordero, ojalá pudiéramos hacer contacto con el presidente eh, o el secretario de la Junta Municipal de San Francisco de Macorís, Michelle Frías, para que nos explique cómo está esto, eh, si ellos tienen ese listado de personas que trabajaron en las pasadas elecciones y cómo están las expectativas de esa gente para trabajar en las próximas elecciones. Pero la información que tenemos de parte de la Junta Central Electoral es que mucha gente ha manifestado que no va a trabajar en las próximas elecciones. Y ahí hay un tema muy importante. Imagínense ustedes si la gente que va a trabajar no, no quiere hacerlo pese a que le van a pagar. Imagínense ustedes mucha gente que va a votar que aunque es una obligación, aunque es una, eh, o sea, un deber ciudadano más bien, eh, es un deber constitucional. Mucha gente a sabienda de el, el, el alto riesgo que puede tener al, al ir a votar es posible. Ojo con lo que estoy diciendo para que no me saquen de contexto. Ojo, es posible que no vayan a votar y eso es la posición que yo tengo no le estoy diciendo a la gente que no vaya sino que mucha gente no vaya a votar porque si en, en marzo en marzo independientemente de que eran elecciones municipales eso se entiende perfectamente no es, de, no es el mismo eh, eh, la misma efervescencia de cuando son elecciones presidenciales fue una muy poca cantidad de gente a votar estamos eh, hablando eh, quizá de, de, de algo más de, de, de, de la mitad entonces qué resulta Ahora que son presidenciales y que no hay caravana, fíjense que ahora no hay concentraciones políticas. De hecho, creo que no la va a ver hasta julio. Eh, no hay esa efervescencia, no hay eh, eh, esos, esos encuentros políticos que son lo que, lo que enardecen las masas. Eso no va a suceder posiblemente de aquí a julio y por tanto la campaña política se va, se va a realizar a través de los medios de comunicación y no es lo mismo. Eh, eso no provoca tanto a las masas como la provocan, por ejemplo, la, las caravanas, los mítines eh, y los encuentros eh, cara a cara, igual que los mano a mano, que supongo yo que no van, ya van a dejar de existir durante esta campaña, los mano a mano, porque quién va a querer que le pongan la mano. Así que hay un tema ahí con eso. Vamos a ver qué sucede en lo adelante eh, con relación a la, las personas que trabajan en la Junta Central Electoral, estas personas que se integran específicamente para la parte de las de la elecciones. Por otro lado, es interesante lo que está sucediendo con la candidatura de Luis Abinader, muy interesante. Vimos ahí que eh, del PRD se pasó a apoyar a, a Luis Abinader, Nené Cabrera, que era del ¿verdad? pasa del Partido Revolucionario Dominicano al Partido Revolucionario Moderno a darle apoyo a su candidatura. Pero también en el día de ayer, y esto fue noticia de primer orden, eh, este joven Roberto Ángel Salcedo, el hijo de Roberto Salcedo, de Que es productor de televisión eh, Es eh, cineasta eh, Bueno, un Creo muchacho de los medios cineasta, cineasta, ¿no? Tú, tú eres muy generoso Bueno, pero él hace película Está bien, <risa> él hace película Entonces, él anunció ayer Y esto es muy interesante Es su apoyo a Luis Abinader eh, Él lo anunció, incluso vimos ahí un live eh, conversación de él con Luis Abinader y bueno, él dice que va a recorrer el país entero para buscar los votos. Eh, voy a citar alguna de las frases que él dice. yo me uno de manera formal a esta campaña de Luis Abinader. Eh, me uno a este proyecto de unidad nacional que propone, eh, dijo él. Eh, ahí están un, durante una conversación que estuvo con Luis Abinader bastante interesante. Así que uno más que se une a Luis Abinader. Vimos una foto que me pareció también, de, eh, también bastante interesante de Luis Abinader eh, con el cacique de Higüey, eh, amable Aristi Castro, eh, quien es, si se quiere, aliado del PLD y se vio una foto de Luis Abinader visitándolo en su casa. Algo muy interesante. Y esto pudiera dar al traste con que mucha gente que están ahora o que han sido aliados o que fueron parte del PLD están pasando al PRM. Yo pensaba, yo pensaba que iba a ser eh, que, la, que la cantidad de gente que iban a cambiar de partido se iban a ir para la fuerza del pueblo. Por ejemplo, yo esperaba que Robertito se fuera a la fuerza del pueblo porque es quizá la, la tendencia que más o menos eh, ellos seguían eh, siendo del PLD. Y habiéndose el PLD fraccionado y salido de ahí la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, entendía que Robertito iba a ir a, a la Fuerza del Pueblo quizás como candidato, no, no sé, eh, eh, quizás no ahora, pero como una, eh, pos, un posible candidato a futuros. No fue así, sino que ayer anunció que se va con Luis Abinader. Y esto es muy interesante porque está compactando a nivel político. A nivel político está compactando la candidatura de Luis Abinader. Y políticamente eso es ganar. Ahora bien, a nivel ideológico. Y por eso le voy a puse la diferencia. ¿verdad? Lo que es la parte política y lo que es la parte ideológica. Me sorprende que este grupo de personas esté yendo justamente para Luis. Para donde Luis Abinader. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos o una buena parte de ellos se beneficiaron de los gobiernos del PLD. No es un secreto, <coughs> por ejemplo, que muchos de los que hoy están abandonando el barco eh, se han beneficiado de los gobiernos del PLD de una forma o de otra y se están yendo entonces al lado de son como la banderita, pero eso es política y se permite. Eh, son como la banderita que se van para donde el, el, el, el sopla el viento y eso es válido dentro de la política. Así que ahí está. Vamos a ver cómo termina todo esto en junio. Entiendo que después de este mes, ya en junio, estará más o menos más claro el panorama y se podrá eh, vaticinar por dónde andan eh, las preferencias del pueblo, que ahora como que no están muy claras, independientemente de que Luis siempre ha tenido la delantera eh, en las preferencias del electorado desde, desde hace muchísimo tiempo, siempre ha estado delante en todas, oiga, en todas las encuestas, hay que ver cómo el pueblo valora eh, el manejo de la situación del COVID. En la República Dominicana hay que ver cómo la gente valora el, el trabajo que ha venido haciendo Luis Abinader. Hay que ver cómo la gente valora el trabajo que ha venido haciendo Leonel Fernández. Y hay que ver cómo la gente valora el trabajo que ha venido haciendo Gonzalo Castillo. Y al final, en junio, más o menos se podrá ver ya cuando las encuestas eh, de, de credibilidad comiencen a hacer sus trabajos. Y entonces se, se vean los resultados del trabajo que han hecho cada quien. Pero eso es muy circunstancial a lo que pueda suceder desde aquí hasta junio, porque ya vimos que una, un acontecimiento eh, en febrero cambió rotundamente el de las elecciones eh, de febrero, ¿verdad? Se suspendieron las de febrero y en marzo hubo un cambio de la preferencia del electorado con un voto de castigo del PLD y ese fenómeno necesariamente provocó provocó que el partido de gobierno perdiera la mayoría de las alcaldías y ese fenómeno naturalmente pudiera repetirse ahora con cualquier situación que suceda de aquí a julio o pudiera eh, revertir lo que pasó en marzo. Eso hay que esperar eh, a ver cómo termina mayo, cómo inicia junio para hacer un análisis más profundo sobre eso. Eh, por último, quiero eh, destacar, señores del covid no todo es malo. Eh, resulta ser que no hemos no hemos dado cuenta que los ayuntamientos y las empresas privadas tienen capacidad para para fumigar. Y qué bueno, porque antes aquí se moría muchísima gente, se moría muchísima gente aquí por por dengue. Muchísima gente se moría por dengue y resulta que ahora eh, tenemos, por ejemplo, que todas la, las ayuntamientos están haciendo trabajo de limpieza. Todos los ayuntamientos están haciendo trabajo de fumigación. Las instituciones públicas y privadas están fumigando. Y qué bueno que esto se haga, pero no solamente ahora por la situación del COVID, sino también debe de hacerse cuando todo esto pase para evitar que gente se contagie de dengue. O sea, esas fumigaciones deben hacerse constantemente porque ya nos dimos cuenta que se puede y que los ayuntamientos y las instituciones tienen la capacidad de hacerlo. Y entonces qué bueno que se hagan de manera periódica para evitar, para evitar que una vez ya controlado el COVID, entonces el dengue pueda golpear a nuestra población y terminar con la vida de muchísima gente. De manera que esa parte positiva, creo que podemos recoger la del COVID, de que nos dimos cuenta que tenemos la capacidad de estar fumigando constantemente nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y con eso finalizo. Adelante, Amado. Eh, gracias, Yelian. Eh, ¿Tú sabes por qué yo te mencioné lo de lo de eh, este muchacho que mencionaste al principio? que se pasó, ah, se, ah, se, Roberto, se, Roberto, A, a Porque los, ma los grandes eh, maestros del cine, los grandes directores, duran años para hacer una película. se duró 10 años para hacer el irlandés. Pero Soderbergh, por ejemplo, ¿cuánto hace que tú no veas una película de él? Las últimas que hizo fueron unas historias del Che Guevara. Eh, o una de las últimas, no, luego hizo otra película, pero eh, Robertico hace, creo que son unas 13 o 14 al año eh, vamos, vamos sí, a lo WhatsApp sí, tú sí. <risa> bueno, a en el WhatsApp, WhatsApp tenemos a María Delfina que nos manda un audio, María, le vamos a escuchar en la pausa eh, Paula desde San Francisco dice, hola, buenos días quiero que me explique bien lo de Telenor, que no